Bueno, mira, Víctor, ahí, ahí, a medida que uno, que uno va viendo cosas y, y, y se va dando cuenta que a veces uno lo, lo creen que el dominicano es tan, eh, tan idiota o no tiene ningún tipo de conocimiento. Eh, yo leo en la prensa y, y un titular que. que que cuando tú lo lees, hasta el que está al lado dice, pero ¿y qué es eso? Es, es un relajo, eso es como una burla. Esperamos que si ellos lo, lo hacen, lo están haciendo público, es porque van a tomar medidas y va a ser diferente. Pero si tú te pones, eh, a ver, ya ya la misma reportaje que hizo, que estaban comentando tras batidores, la, la, la periodista Nuria Pérez, ya te estaba diciendo... ...que, es el, que en el, estamos enfascándonos... casi mente en lo mismo... ...porque... ...dice hoy un, la prensa nacional... ...dice... Eh, ...¿quiénes pueden ser proveedores del Estado... ...en el país? Y eso lo protege la ley, Víctor... ...pero que eso lo protege la ley... ...pero cuántas leyes hay en este país... ...si, si nosotros... ...si se, en el, a nivel del Estado... ...se cumplieran por lo menos un 80% de la ley... Eh, de las leyes que ten, de las leyes que tenemos que son bien trabajadas eh, fue, eh, este país fue una maravilla pero aquí la, el cumplimiento de la ley y el truco y el y el, y el y ponerla eh, como dicen en algo en el algo popular y, y con mucha razón parece una filosofía de alto nivel que el que hace la ley también hace la trampa y y, y eso se aplica 100% a a, a, lo que, a, la, a las leyes dominicanas y a la, y a la y al accionar de la ley en la República Dominicana. Cuando dice que el, quienes tienen, eh, quienes pueden por ley, por la ley 350-340-06 de compra y contrataciones eh, públicas, eh, podemos decir que es una burla. Los pasados y los presentes, privadamente los pasados, Sabemos en este país quiénes son proveedores del Estado. Sabemos aquí que en este país, se han, en los últimos 16, 16 años, se han registrado miles y miles de empresas eh, offshore, que solamente son empresas que están ahí en carpeta, esperando una licitación para sacarla y entrar esos su ahí. Y casi siempre quien lo entra es el que tiene la influencia en el Estado. Es el primo, es el hermano, es el mismo. Pero aquí, aquí en este país hay senadores, diputados, ministros que son proveedores del Estado. Y eso, eso, eso está a, a, la ley, a la ley pública. Que eso es una de las cosas que no le perdona el empresariado dominicano a los nuevos políticos de los últimos 20 años. Que en vez de político se han convertido en empresario y político al mismo tiempo entonces tienen el saltel por el mango y eso y eso a raíz desde, desde el 1980 en eh, 98 de la, de la primera de la primer gobierno de, de del pld hasta hasta hasta ahora y con la herencia de ellos lo que están eso ha sido eso, eso, eso ha sido así. Los políticos se han convertido en empresarios y proveedores del Estado. Mira, Sergio, si aquí se hace... Con, si con si dos mil pesos tú sacas una empresa, es, Victor, Escúchame, Sergio, ¿tú? si aquí se siguiese investigando de manera seria, de manera honesta, esa situación, un alto, pero un alto porcentaje pero, ¿sí? de los funcionarios... Que históricamente han estado en el poder. Víctor, ¿eh? una, de las, una, y una, una de las razones, una de las razones, mm. eh, o, o el nivel tal vez de la, la vía por donde eh, se eleva más el porcentaje de corrupción que hay en este país, es que los funcionarios son, se convierten en proveedores del Estado, lo que genera una ganancia extraordinaria y por eso tú ves al final eh, cómo, se, cómo se declara. No hay forma de cómo justificar Víctor, tantos ministros. ¿Cómo tú compites compite con un ministro para.? Eh, licitar un, una, una construcción, licitar una. una un, Entonces, Sergio, oye. Un suministro de. de, de, eso, de medicina. Eso deja de, o sea, ver, es. Sergio Romero, bien claro cómo, ahora tú ves, cómo te pueden hacer gala de 800, de 1.500, de 2.000 claro, millones de pesos. Bonito. Un funcionario que tiene 3, 4 años en una función con, pública. Tres, no hay forma empresa, de cómo justificarlo. ¿sí? Ahora, por eso digo que si se hace una investigación, si se sigue haciendo investigaciones serias. Seria, ¿verdad? Para ah, dejar, realmente no, describir quién está violentando la ley, por esa vía se van a dar cuenta porque no hay forma de justificar los miles y miles de millones que poseen muchos dominicanos que han pasado por el, por el, por el Estado y que hoy eh, gozan y poseen mira, esa, mira esa jugosa mira suma de dinero. ¿De, de quién tú crees que son las exportaciones de este país? ¡Busca! ¡Busca! Que la mitad son, han, sido, han sido o son funcionarios, y o diputados o senadores. Busca la construcción. Le dan bicoca a, la, a los muchachitos, al ingeniero, una escuelita, una cosa, pero lo, lo, lo, los contratos grandes se los llevan los familiares de los funcionarios, los tíos de los funcionarios, que cuando tú vas al fondo, el dueño de la empresa es el mismo funcionario, el mismo ministro, el mismo senador, el mismo diputado. O sea, Aquí eso es, ese, ese ese eso que dice ese periódico, es una realidad que eso lo conoce todo el mundo. Aquí tú no puedes ir, con la como dicen por ahí, con el pecho a llevar una, a llevar una propuesta, una licitación, a competir. Porque es difícil tú ganar si tú no tienes, si tú no tienes, o el padrino que está ahí es parte de la empresa, ¿O tú eres sobrino, tío, familia, hermano de esa empresa? Yo le pregunto, eh, en el caso vamos a poner de los de lo pasados, ¿cuántas empresas el, el, tenía el hermano de Danilo Medina? cuánta empresa tenía el esposo de la, de la otra, de la de, que era diputada? Dime, o sea, suplidores, pero señores, hasta hasta los más, vamos a ponerlo. No, también se va va muchos millones. El desayuno escolar, todo el mundo sabe quiénes son los suplidores del desayuno escolar. ¿Viste? Busca por aquí, busca aquí en Macorís y comienza a preguntar quién es que le lleva los juguitos a los muchachos, quién es que le lleva la que tal cosa a los muchachos. Pregunta. Y son, son, o son compañeritos de la base, o son eh, eh, familias de diputados, o son diputados, o son senadores, o son familias de senadores, o son márminas de ministros. Eso es, eso eso es una, eso es una burla. Entonces, y sabemos que es así. Sabemos que es así de tiempos o sea, ancestrales se y esto no va a ser la diferencia. Yo creo que no va a ser la diferencia. No tengo, no tengo esa esperanza, aunque pues... con esto me, la, me callen. Pero mira, ya, ya mira lo que el primer reportaje que ya de, eh, Luis Avila del debió de, de, de, de, de, de, de, de, de sacar a esa joven de la fila del tren gubernamental ya. A, de, a, con, en, esa, en esta misma semana debió ser resolver eso. ¿Por qué? Porque es un ruido innecesario. ¿Mm? Y así son muchos, pero en el palacio, en el mismo palacio actualmente, hay muchos suplidores del Estado. Así que eh, eso, es una, eso es una burla. Eso, mejor que no lo digan. Y dejen eso así, porque ya todo el mundo sabe quiénes son los suplidores del Estado. Quiénes son los que compiten con el Estado. Los, miren señores, los funcionarios de vale, que no sabían lo que era eso. Eso fue después del, después del año 2000, después del primer gobierno del, del de Leonel Fernández, todos los políticos son suplidores del Estado, de diferentes colores, no importa, el que está abajo o el que está arriba, son suplidores del Estado. Son bueno, suplidores del eh, Estado. Mi comentario eh, es con respecto a un tema que cada vez que tenemos nuevas autoridades, eh, es un tema que se desempolva y que al final eh, todo sigue igual y es con lo referente al famoso y popular sistema que tienen los legisladores dominicanos de que el mismo Estado les suministra recursos que son manejados eh, por ellos, donde se supone se supone que los legisladores no están llamados a manejar recursos eh, público. Me refiero al famoso barrilito y el famoso cofrecito, eh, acción esta que fue implementada en el gobierno del PLD cuando estos tenían mayoría en el Congreso Nacional. Vuelve otra vez esa situación a, a crear eh, eh, comentarios y en el día de ayer, antes de ayer creo, pues la senadora Farid Raful se refiere al tema donde lo que plantea es que ya su posición es redirigir los eh, fondos sobre estos recursos que reciben por el barrilito y el cofrecito. Lo que quiere decir, lo que yo interpreto, y me imagino que eh, más claro de ahí no canta un gallo, es que la intención eh, de que esta acción, esta de, de que los congresistas, los legisladores, pues reciban recursos se va a mantener. Eh, de manera que esa, esa crítica que se le hacía de que eso era, eh, vamos a decir, uh -huh. ilegal, por decirlo de alguna manera, porque quienes hacen las leyes son los legisladores y son ellos los que, eh, en, en el momento reitero, cuando el PLD era mayoría en el Congreso, pues se, se, se colocaron esa atribución de destinar recursos de manera individual a los congresistas con el objetivo de que ellos pudieran qué sé yo, hacer una serie de cosas eh, en sus provincias, en sus comunidades, algo que es puramente ilegal, porque los congresistas están para hacer las leyes. El Poder Ejecutivo está para aplicarlas y el Poder Judicial está para garantizar que, esa judicial, ley, que esas leyes sean bien aplicadas. Ese es el objetivo de cada uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Más sin embargo... Eh, lo que plantea Farideh Raful es que eh, sean Que me lo den, que me lo den, pero que, yo lo voy a hacer. Yo el, lo voy no a dar gozo. los fondos que reciben los congresistas. Mm -hmm. Más sin embargo, más sin embargo una cosa es con guitarra y otro es con violín. Con violín. La opinión del destacado dirigente del PRM es que Emanuel Guerrero él dice y así es. Estas fueron acciones creadas cuando el Congreso era manejado por el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, hoy, el PRM es mayoría en el Congreso y el dirigente del PRM se pregunta, se cuestiona, por qué hoy el Congreso es manejado por el PRM, no eliminan, no quitan el barrilito porque los legisladores no están llamados a manejar fondos públicos. Fondo del Estado Dominicano Entonces, yo enti él entiende por, los, por lo que manifestó en el día de ayer Que este es el momento entonces De que el, el, el, se elimine Lo que es el barricito y el barrilito para evitar Para evitar Que sigan los cuestionamientos Entonces, este es el momento claro. Ahí está, tiene la mayoría en el Congreso Nacional Entonces, ¿por qué no eliminarlo? Lo que ustedes Ustedes que hoy son mayoría en el Congreso, ayer lo criticaban, lo criticaron, hoy es bueno. Y de, debemos decir nosotros, y, lo, y yo lo voy a decir, hay muchos legisladores, en el caso de los senadores, que sí le daban el uso correcto a esos fondos. Digo correcto claro. porque realmente los colocaban, y es el caso, por ejemplo, del senador Amílcar Romero, y decimos esto porque cada año hacía un encuentro, un resumen de dónde se invertían esos recursos que él recibía por esa vía. Amirka tal vez no era la excepción. Habían otros que hacían lo mismo que América, que no pasan de tres o cuatro en el país. Claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Son 31 y si tres hacen eso, entonces, ¿qué hacen los otros? No sabemos. Entonces, lo ideal sería, como plantea Esqueda Guerrero, que se elimine el barrilito y yo claro. el cofrecito. Que, que son esos recursos que se le entregan a los legisladores para que lo manejen a su antojo en su, en su, en su diversa provincia. Ahora, si esos fondos fueran manejados con pulcritud, con honestidad, si, si, ya que están, ya que existen, ¿por es qué no debieran existir? ¿Por es qué el legislador no está para manejar fondos públicos? No, ¿para qué? Porque, lo reitero, el legislador, le el legislador a la, a está para crear leyes, el Poder Ejecutivo para aplicarlas, y el Poder Judicial para dar garantía de que esas leyes van a ser bien aplicadas. Pero, reitero, una cosa con violín y otra es con guitarra. Vamos a la pausa y a regreso venimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte con nosotros cada miércoles. La pausa, no pierde contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes. <música>